Si estás en este vídeo, quizás es que acabas de empezar a jugar a Escape from Tarkov. O simplemente llevas poco tiempo jugando y quieres saber esas técnicas prácticas para mejorar rápidamente en el juego. Las 10 cosas más importantes que a mí me ayudaron a progresar al principio de este juego. Vas a morir mucho, tenlo en cuenta. O sea, vas a estar el 90% de las primeras partidas muriendo. Vas a estar más tiempo en el lobby y reparándote el cuerpo o curándote, como quieras decirlo, reparándote como si fueras un robot, que jugando como tal. O sea, que ten en cuenta eso. No tengas miedo a morir en ningún momento, porque a base de morir es como vais a aprender, y en este juego se muere mucho, piensa que de cualquier tipo de bala puedes morir. En cualquier teamfight o en cualquier pelea que tengas contra otra persona, depende de las balas que lleves tú las balas que lleve él, le puedes meter un cargador entero y él a ti una bala directamente esfumante. O sea que ten en cuenta que vas a morir todo el rato, eso no te tiene que dar miedo y mucho menos tienes que jugar rata al principio. Un poco más adelante sí, ya te explicaré por qué, pero al principio te recomiendo que simplemente juegues como a ti te parezca y mueras todo lo que haga falta y que no te dé miedo a perder gear. Hay que tener quitarse ese gear fiar, se llama la palabra. Miedo a perder tu equipo. El siguiente consejo que os doy es que dominéis los controles. Antes de empezar a jugar, lo que tenéis que hacer es dar un paseo por la pestaña de ajustes de controles, ajustes de tecla de teclado, estas cosas y ver más o menos dónde están todas las teclas, y e ir adaptándose a ellas. Porque hay muchas cosas que a veces os pasan en partida, y no sabéis cómo solucionarlas. Yo llevo bastante tiempo, llevaré ya mil horas jugadas a The este Tarco y hay veces que se me rompe el arma o cualquier cosa, y no sé qué teclas tengo puestas, y tengo que ir, visitar, y yo recomiendo que la gente no le pase esas cosas que te pasan. pues estás invitado a una pelea, te ahorra muchísimo tiempo, además de que, como conocerás más los controles, tendrás pues un abanico más grande de opciones para hacer esas peleas, para escaparte, para escabullirte, lo que quieras. O sea que, segundo paso que doy es que te aprendas los controles de P a P a y te los controles como tú quieras. Te los pongas y te los optimices a tu antojo. Otro consejo que doy siempre es que te aprendas el loot valioso. vale. Está claro que hay miles de objetos looteables y no vas a saber lo que es valioso y lo que no. Pero es más fácil, yo creo, que aprender lo que no vale nada a lo que vale mucho. Entonces, te recomiendo que los objetos que tú sabes que no valen nada los tengas en la mochila. Pero si en algún momento encuentras un objeto que no sabes su valor... Te vayas quitando lo que tú sabes que no vale. Y lo cambies por eso. Y cuando salgas de la raid, verás si ese objeto vale valor o no. Y harás lo mismo. Vas haciendo una criba hasta que te vayas aprendiendo los objetos que más te cunden o más necesitas. pues Para hacer dinero, para mejorarte armas, etcétera Aprende a usar las herramientas también que te da Skriff Tarkov. A esto me refiero con el refugio. Es muy fácil aprender. La gente se piensa que te tienes que ver un vídeo en YouTube para aprender a usar el refugio. Para mejorar el refugio. No, en, en cada zona del refugio te explica literalmente lo que hace te explica lo que necesita y te explica lo que te da O sea, es muy fácil de hacerlo Al igual que el sistema de montar armas Tú tienes una forma muy eficaz de hacerlo Que es dándole clic derecho y editar esquema Es tan sencillo como eso Y te ve... Te enseña te enseña las piezas que puedes equipar, las piezas que no, cuánto cuestan. O sea, es una herramienta bastante sencilla, pero que la gente no está acostumbrada a usar. Si tú, desde un inicio, ya te empiezas a meter un poquito en eso, aparte de lo que te he dicho antes, yo creo que irás bastante más rápido en ese progreso y en esa curva de aprendizaje. Que me hago con mis muertos. Otro consejo bastante valioso, yo creo que el juego es muy inestable. Todo el mundo lo sabemos, este juego no es un juego que puedas correr en un portátil de mierda. Está clarísimo, tiene unos gráficos increíbles, aparte de que tiene un mundo muy amplio, tiene... Eh, mucha IA, tiene también jugadores en PvP, es como un MMO pero bueno, por decirlo de alguna forma ¿vale? Entonces, ajustate los gráficos como mejor tú creas yo te dejo un vídeo aquí arriba ahora mismo en el que yo muestro mis ajustes gráficos también tienes lo que son los filtros, ¿vale? Tienes efectos de procesado, como se digan en los cuales tú puedes ajustar más lo que es la visión de tu juego o sea que esto ya es preferencia de cada uno yo lo que te recomiendo es que te metas en Factory por ejemplo, o en el mapa que más juegues y combines esto toqueteando los ajustes de vídeo. Aunque hay algunos ajustes, tengo que recalcar que no te dejan tocar dentro de partida. O sea, que eso tendrás que tocarlo fuera, entrar, ver cómo te va, salir, entrar. O lo más fácil que hago yo siempre, ponerme un vídeo en YouTube y pongo la mejor configuración de Frost Arco. Y el primer vídeo que me sale, pa, me lo copio y fuera. Y ya de ahí voy toqueteando. Otra cosa que no hace mucha gente, ¿vale? Porque yo que llevo mucho tiempo jugando y tengo amigos que llevan mucho tiempo jugando, a veces se lo digo, le digo, chicos, vamos a echar las caps." Usa las scaps, o sea, los scaps te sirven de partidas de entrenamiento, por así decirlo, para no perder tu loot. Además de que puedes conseguir un loot muy valioso a coste cero. O sea, que siempre que tengas disponible la partida de scap, yo te recomiendo que la eches. Da igual si tienes el inventario lleno, aunque lo tengas lleno, puedes sacar cosas más valiosas de las que tienes en el inventario. Y ya las venderás o harás lo que sea con ellas. O las descartas directamente para meterlo y fuera. Pero las scaps, úsalas siempre. Las curaciones. Las curaciones es otro aspecto que es muy difícil al principio. Yo lo sé, la gente que acabáis de empezar os vais a volver locos. Hemorragia leve, hemorragia grave, eh, fractura, eh, me han roto la zona, ¿qué hago? Me han partido la... Hay cosas muy muy sencillas de saber. Si te rompen la cabeza no te la puedes operar. Son cosas tenéis que pensar fisiológicas de la vida real. O sea, si tú estás solo en una guerra y te meten un tiro en la cabeza y te parten el cráneo, pero estás vivo, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Es que va a quedar esto muy exagerado. Realmente tú no te podrías operar la cabeza a ti mismo porque no te ves A no ser que sea una película muy fantasiosa muy difícil de hacer Entonces, pensar igual que en la vida real Entonces, si te has hecho una fractura, ¿qué tienes que hacer? Pues te entablillas Si tienes una hemorragia cabre, pues utilizas un vendaje que sea más acorde Que todo te lo marca, ¿eh? Si le das doble clic al tipo de curación, te pones si es para hemorragia la si es para morraje leve Si es para... Leve, si es para eh, eh, ponerte en... entablillarte O sea que... Tenemos que tener en cuenta estos aspectos, y esto es muy sencillo de hacer, que es dar doble clic y leer. En este juego se basa mucho en leer, todo te lo explica el juego. El juego es muy difícil, muy enrevesado, pero realmente te explica casi todo. Otro aspecto fundamental es aprenderte los mapas y sobre todo las salidas de todos los mapas en general, aunque también hay addons con CurseForge Overwolf, no sé si lo conocéis, os dejaré también el link de la descripción. Dejaré varios links en la descripción con link de interés que os pueden ayudar con este of Tarkov. Pero te tienes que aprender las salidas, tienes que aprender cómo salir los mapas. Cuanto más juego es un mapa, más vas a saber dónde hay loot, más vas a saber dónde te puedes pegar, más etcétera, etcétera. Pero lo más importante, al principio, incluso yo me he metido a partidas solo a cuchillo para saber por dónde tengo que salir y luego meterme y hacer la misión, os recomiendo que eso, que os aprendáis toda la salida de los mapas, al menos de los que más os juguéis. Y acorde con el anterior consejo, viene este consejo, amaéstrate un mapa, o sea, hazte main de un mapa. ¿Para qué? Para cuando vayas con un loot bastante tocho no te metas a un mapa al cual no conoces hacer misiones. Cuando tienes un loot ya bastante decente y dices, hostia, quiero hacer una raid para hacer dinero, o quiero hacer una raid para pegarme. Tienes que aprender a mastear un mapa. Casi todo el mundo mastea customs, no vamos a mentirnos. En mi caso, yo también maestro customs, el que más juego es customs cuando tengo bastante gear. Entonces te recomiendo que hagas eso, que tú te hagas dueño de un mapa, te conozcas todas las zonas de un mapa, todo el loot de un mapa, donde están los respawns, todo. Para que en el momento que tú tengas una buena economía, y quieras empezar a lo que es a pegarte, tengas un mapa maestrado Y el último consejo, aunque a lo mejor después de esto doy algún que otro bonus, es hacer las misiones. Mucha gente las omite. Yo sé que es que hace unos años, hace varios wipes. No hacía falta hacer misiones para subir nivel. El FLEA no estaba bloqueado, cuando empecé a jugar yo al menos. Era una barbaridad, era otro tipo de juego, era mucho más agresivo. Ahora tienes quest ¿vale? Y las quests son muy importantes. Aparte de que te enseñan a hacer muchas cosas, en el caso de, por ejemplo, Gunsmith, te enseña de darte armas. Luego las de Therapy, yo que se te pide medicación, que saques medicación de dentro de, de una raid, pues esa medicación la puedes utilizar luego para curarte. O sea, te dan cosas que son muy importantes luego para seguir avanzando en esa curva de aprendizaje. O sea, que siempre te recomiendo que las uses. Al igual que las misiones está de mata-scab a 100 metros con un sniper sin mirilla, pues entonces tú ahí te darás cuenta de que a lo mejor con el sniper que has cogido no has matado, investigarás un poco, traes un sniper mejor... Sabéis lo que lo quiero decir, ¿no? O sea, que las misiones están hechas para que mejoréis. O sea, que hacedlas porque es un aspecto muy importante. Además de que os dejo una página también en la descripción, Wikitarkov, en el cual si no sabéis hacer una misión o no sabéis dónde está un objeto determinado o no sabéis qué llave tenéis que comprar para hacer esa misión, te lo pone todo. Es un seguimiento. Es como una guía táctica es de estas cabellas antiguas o la guía de Minecraft, pero de Tarkov. O sea que recomendadísima esa página. Luego voy a recomendar un par de páginas más. En Wikitarkov tenéis un apartado que es la balística. Tenéis que aprenderlo en las balas, chicos. Las balas, si no es el top 2, es el top 1 de cosas más importantes que tenéis que aprender en este juego. Porque no es lo mismo llevar un arma tocheta con balas de mierda que llevar un arma de mierda con balas tochetas. O sea, tú puedes llevar la peor arma del mundo, pero con las balas más fuertes y de un tiro cargarte al tío que va más chetado de toda la lobby. Y en el caso contrario, puedes ir con un arma súper cheta que te ha costado, yo que sé, 600 millones de rublos, pero con las balas más baratas, encontrarte a un tieso que va a cuchillo... Y que el tío con el cuchillo te mata. O sea, hay que tener cuidado con este aspecto Mirar bien la balística Abajo os dejo otra página Que está muy bien organizada La vais a entender a la perfección Tenéis que fijaros más o menos en, en Si es 9x39 Si es Parabellum Si es para su fusil Si es eh, 546 Si es de fusil de asalto Todas estas cosas, ¿vale? Lo entenderéis. Si ponéis el arma en vuestro alijo O sea, en vuestras manos Os lo pone arriba en el cuadrito a la derecha No sé si estaré poniendo imágenes O habrá puesto un gameplay de fondo Pero vamos, que se entiende perfectamente Luego, otra página muy importante que suelo utilizar yo mucho es Tarkov.dev. Repito, todas en la descripción. Esta página lo que te hace más o menos es lo que he dicho antes del loot. Te, ha, te ayuda un poquito a llevar el loot. Imagínate que sales de una Array con tantos objetos y tú quieres decir, hostia, ¿este objeto me sirve para algo? Pones el nombre del objeto en español, en inglés, en el idioma que lo tengas. Está traducido a todos los idiomas. Y directamente te sale si te lo vas a necesitar próximamente para una misión, si lo vas a necesitar para mejorar algo en el refugio, si no lo vas a necesitar, su precio de venta en cada mercader y su precio de venta en el FLEA. O sea que esta aplicación también es una bomba. Una aplicación, son páginas web, no hace falta descargar nada tampoco. Aunque también tenéis lo que he dicho, Overwolf. Overwolf es... Una especie de programa que se utiliza en muchísimos juegos Como en LoL, en World of Warcraft, en Escape from Tarkov Que son como add-ons que te mete al juego Superposiciones para ayudarte pues, A exprimir un poquito más ese juego No son trucos, ¿eh? aunque la gente piense que son trucos Como lo estoy explicando, no lo son Son más bien ayudas para gente principiante Yo por ejemplo si voy a jugar custom No me pongo el el mapa de customs superpuesto a la pantalla del juego porque es que me va a molestar y aparte ya me conozco gusto para que lo quiero a eso me refiero que al principio viene muy bien y luego ya lo dejaré de uso y yo creo que no tengo absolutamente más nada que decir si queréis una segunda parte tengo mucho más consejos que daros pero no quiero que el vídeo sea súper extenso y no sé eh, también recalco esto ya no tiene nada que ver con el vídeo ¿Ha, ha habido gente parecerá muy extraño ¿eh? ha habido gente que me ha preguntado por qué no he subido vídeo eh, está ocurrando mucho esta semana y no me ha dado tiempo ya sabéis que intento hacer un vídeo semanal. Los TikToks y los Reels y los y los YouTube Shorts estos sí que los mantengo al día porque cuando tengo un rato libre grabo todos los que puedo y los programo. Pero vídeos como tal tiene un poquito más de curro de investigación. Este como tal, ¿no? Porque llevo mucho jugado a Tarkov. Pero me entendéis, ¿no? En plan de visión, investigación, en otros vídeos, etc. Así que nada, que me callo ya un mes, tío. Que os quiera a todos y a todas. Un besito en la frente y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.